Chicos, ¿cómo están? Seguimos con otro video nuevamente el día de hoy Ya hoy es una cosa maratónica, creo que voy a hacer todos los videos de la semana en un solo día Vamos a hacer eh, una reacción sobre una llamada que ocurrió el día de ayer 5 de marzo del 2023, domingo si la logro encontrar, una llamada de liderazgo de las chicas ex líderes de Omega Pro eh, creo que aquí está, Anja Maya a mí me impactó que dijeron que esta señora tenía 26 años Muchísimas gracias señorita Dayana, wow, en realidad lo, estamos viendo, lo tío, que ¿no? estamos escuchando hoy son historias reales y quiero agradecerte porque sé que tu historia nos... Esta señora tiene 26 años, yo le calculaba más, bastante más de hecho ha inspirado también a muchas personas, también agradecerle a Miluska. Si ustedes pueden ver cómo hemos llevado esta llamada, se si han dado cuenta que son mujeres profesionales, que son mujeres que también han tenido la oportunidad quizás de seguir ese mismo camino, pero que en algún momento dijeron, no, quiero otras cosas para mi vida. Así que, el primer punto que me gustaría compartirte por la experiencia, la corta experiencia que hemos logrado obtener por medio del Network Marketing, es que no importan los recursos con los que tú inicies, sino la creencia que tienes para poder... No importa, no importa la plata que usted tenga, si es poquito o es mucho, dénosla que nosotros nos vamos a hacer millonarios. Ir hacia lo que quieres lograr. Y es por eso, tú te preguntas, ¿por qué hacen este tipo de llamadas? ¿Por qué estamos conectados con estas llamadas? Y es eso, porque estas llamadas nos ayudan a todos a subir un poquito más la creencia que nosotros tenemos. ¿Ustedes creen que la gente que está conectada en este momento, en esta llamada, Está ahí porque realmente quiere aprender, no, esta gente está por desesperación porque quieren saber algo de su dinero, porque quieren saber la mínima noticia, no porque realmente les interese lo, lo que se está hablando acá. La, la gente ahorita está preocupada por su dinero y por eso es que está en estas llamadas. Porque a veces nos abarca todo el ruido que hay allá afuera y nos abarca todo el sistema, que no quiere decir que esté mal, sino que sencillamente es el 90%. Imagínense, es mucho más común el fracaso que el éxito. Pero eso es lo segundo que yo aprendí, que a pesar de que muchas veces la vida ha intentado derribarnos. Yo... Como la vez que le pusieron una multa a la superfinanciera de Colombia a esta señora por estar promocionando Megapro. Me imagino que eso es lo que Yo hago. dije, no voy a contar cuántas veces la vida ha tratado de derribarme, sino cuántas veces yo voy a querer levantarme de esas pérdidas, bueno, que tampoco pueden llamarse pérdidas, de lo que yo he estado aprendiendo tampoco puede llamarse pérdida porque no es mi plata, es la plata de ustedes la que yo perdí entonces lo primero es que no importa los recursos con los que tú inicias ese sueño, ese propósito ese objetivo, esa meta sino la creencia que vas acumulando todos los días para poder ir evolucionando, si escuchabas a Miluska, a Dayana son personas que en algún momento solo aprendieron de su profesión, pero que su creencia para poder avanzar y evolucionar en sus vidas como mujeres, las ayudó. Esta es otra cosa. Yo recuerdo cuando Mega estaba en, en su momento más más alto que recomendaban a la gente dejar de estudiar, dejar su trabajo y dedicarse 100% a esto. Decían, ¿para qué va a estudiar usted para tener un horario, para tener un... O sea, y esto es realmente peligroso. Poder impactar y e inspirar esa, a la tipo vida de, de más mujeres. Y lo segundo es que no importa cuántas veces nos derriben o que la vida trate de derribarnos, lo único que tenemos que contar es cuántas veces vamos a estar dispuestos a seguirnos levantando, a seguirnos levantando. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de todas nosotras como mujeres, dar vida a vida dar vida a los proyectos, dar vida a nuestras familias, somos productoras de vida. Nunca olvidemos esa esencia por la cual nosotros estamos aquí, porque no importa la edad, no, es que yo ya tengo 50, 40, 30, 20, no importa la edad, la edad es tan solo. Esta señora tiene 26 años, no lo supero. Solo ...un número que hay en nuestra cabeza. Eso es la edad para mí. La edad que es un número que está en nuestra cabeza. Yo me la imaginaba de treinta y tantos. Pues, ¿Qué realmente va a impactar y contar en nuestras vidas? Es lo que nosotros estamos haciendo durante ese tiempo. Y lo cuarto por el cual yo sigo aquí y por el cual quiero seguir en esta industria del network marketing es que nosotros, gracias a esta industria del network marketing, porque he visto mujeres que todos los días se levantan para poder ayudarle a sus esposos, a aportar algo a sus familias, y esa mujer también soy yo. En algún momento mi familia no tenía las mejores condiciones y desde muy joven quise aportar a mi familia. Así que no solamente es los hombres, lo cual agradecemos. Estos mensajes son importantes siempre y cuando sean bien tomados por la gente que los recibe. Si usted está recibiendo este mensaje con el único fin de que usted entre a un esquema Ponzi, ahí es donde está el problema. Porque sí, usted puede aportar y todo, pero ¿qué pasa si esta señora, por ejemplo, aporta dinero a su casa, a su mamá, a su papá, a donde sea? Pero ese dinero viene de gente que va a perder su plata, ahí es donde está el problema. A todos los hombres que nos están acompañando día por día, pero un día... Tomamos la decisión de ser ese complemento para ese este hombre señor. y decirle a Lo todos los hombres Ven. que nos están acompañando día Ven por la, día, la pero un día tomamos la decisión de ser ese complemento para ese hombre y decirle, mira, tú no eres el único que puede llevar esto adelante, sino que también cuenta conmigo, pero para eso tenemos que tomar valor, tomar fuerza, y saben qué es lo más importante, porque estas llamadas sirven, el conocimiento sirve, pero lo más importante para mí es las experiencias que vamos superando, porque todas las experiencias que nosotros tenemos en nuestras vidas, quizás no son las más fáciles. Así las llaman cuando caen los y que promocionan, son experiencias que vamos superando, son experiencias, son cosas que pasan. Estaba escuchando la historia de Diana, de su abuelo, eh, Miluska también estuvo compartiendo un poco de su historia hace unos días que estuvimos compartiendo y nos dimos cuenta que nuestras mamás, nuestras abuelas fueron las personas que más nos inculcaron esos valores de emprendimiento y no necesariamente decirnos, no, es que tienes que ir a hacer un negocio, no sino que las veíamos todos los días salir a, a quizás limpiar casas no importa a lo que se estén dedicando nuestras mamás, nuestras abuelas, pero a nosotras nos quedó eso en nuestro subconsciente. Entonces, desde tu posición de mamá, abuela, hermana, sobrina, tía, ¿qué es lo que vas a representar para tu familia? Porque en este momento tenemos una gran oportunidad de representar Extraña. algo en nuestras familias, más allá de ser una ama de casa que de verdad, Admiro a las amas de casa porque son mujeres que todo el día están desarrollando una gran labor como es sostener a esas familias, pero Admiro a las amas de casa, pero ya viene aquí la tiradera de mierda. Y queremos decirles que pueden ser algo mucho más allá de eso, que podemos ir muchísimo más allá de las expectativas que la sociedad en algún momento nos impuso. Así que ¿cuál es nuestro principal propósito? que las amas de casa les den su dinerito para que después lo pierdan y ellas se queden con toda esa plática. Es demostrarle a todas las personas en el mundo que a pesar de que puedan haber opiniones, de que puedan haber expectativas, de que puedan haber panoramas, si aún estamos aquí es porque Dios nos ha puesto un rol diferente y es demostrarle al mundo que por medio de esta industria del network marketing, nosotras podemos aportar a nuestras familias, podemos ser un gran ejemplo para nuestro hijos para nuestros esposos y saben que es lo mejor que podremos también contarle una gran historia a nuestros nietos algo que a mí me motiva a construir, a seguir construyendo, porque hasta ahora tengo siete años de experiencia que sé que es muy poca y que sé que no he aprendido todo lo que quiero aprender y que no he conocido a todas las personas que quiero conocer, pero ¿saben que es lo más importante? La disposición que tú vas a tener para continuar, para avanzar y para evolucionar y tener... Un Pokémon Las mejores historias que contarles a tus nietos, que tus nietos digan, ese es mi principal sueño, que mis nietos puedan decir, wow, mi abuela es mi superhéroe, mi mamá es mi superhéroe, ¿por qué? Porque cambió la historia de la familia, si la abuela no pudo, si la mamá no pudo, espero que tú también puedas hacerlo como yo quiero hacerlo en este momento. Así que muchas gracias Dayana, muchas gracias Miluska, así como dijo Dana, mi nombre es Angie y me encantó poder compartir con ustedes, espero seguir compartiendo con ustedes y espero poder seguir con... ¡Cállese señora! ¡Vaya a la mierda! ...construyendo esta industria juntos porque eso no se construye solo por las personas que vemos a través de esta cámara o a través de esta pantalla. Esa no, señora sigue llorando se todavía. Juntos. Y si una mujer tiene la capacidad de apoyar e impulsar a otra mujer, ¡hagámoslo! Ya nos dimos cuenta qué podemos hacer las mujeres cuando nos unimos para hacer un gran complemento para nuestros esposos, para nuestros hermanos, para nuestros padres y decirles que no están solo ellos construyendo sociedad, sino que nosotras también estamos ayudándoles a construir esta sociedad que se tiene que hacer en conjunto y que se tiene que hacer con esa plena conciencia de que no va a ser fácil. Pero para eso nos estamos preparando todos los días y espero que la compañía que ustedes nos dan nos la siga brindando porque va a hacer que construyamos una comunidad mucho más grande y una industria en la cual pueda seguir diciéndole al mundo que aquí tienen una gran oportunidad porque el 73% la por ciento de las personas que representan esta industria, imagínense, somos las mujeres, así que hagamos de esta industria algo mucho más grande, apoyémonos entre mujeres, sigamos haciendo este tipo de llamadas, y si conoces a una emprendedora, a una mujer, que todos los días su principal propósito es sacar a su familia adelante, apóyenla, apóyenla. Y apoyémonos todos como comunidad Muchísimas gracias Miren, estuvimos viendo experiencias Pero que ya no se iba a ir Estuvieron todo el tiempo de su carrera Cállese señora, vaya a la mierda! Profesional, mujeres, jóvenes Y hoy quiero invitar ya a esta sala A nuestra invitada especial Que es una mujer okay. que ha acaba... Marina Ward Chicos vean, el mensaje no está mal El mensaje está muy bien siempre y cuando sea lo que yo les estaba diciendo, dirigido hacia que la persona se supere personalmente, mejore su calidad de vida. Claro, todo eso está muy bien, apoyarse entre mujeres, todo esto. Pero cuando estas técnicas se utilizan para manipular, para un cometido, el cual es que la persona invierta su dinero, bueno, invierta entre muchísimas comillas para que ellas logren obtener ese rango, eh, esa, esa calidad de vida que tienen a costillas de la gente, eso es lo que está mal. Chicos, eso es todo lo que les quería mostrar en este video y nos vemos hasta la próxima.